trabajo aquí en Bruno Basari con productos magníficos que son unos 20 años y un poquito más. Y he tenido la oportunidad de recibir muchas, muchas cosas buenas de aquí. Entonces yo estoy muy satisfecha y muy contenta de todos estos años haber trabajado con, con este producto. La experiencia con los clientes es una maravilla porque todos las gusta a todos les gusta por, los, ¿no? por lo que dan buenos resultados ¿no?